Feliz Navidad. Os deseo un año 2018 lleno de posibilidades, que la ECE siga creciendo con el apoyo de todos y nuestras carreteras recuperen el nivel que, que nunca debieron de perder. Comparto mi compromiso con la carretera. Feliz Navidad.